La verdad que lo que pasó hoy acá no es un hecho artístico, sino fue una convocatoria para hablar de autismo y lo logramos porque participó mucha gente. Yo soy un artista que, que soy muy querido y, y lo reconozco siempre y estoy muy agradecido con la gente y, y por eso hago este tipo de cosas de sumarme a campañas y poder ayudar desde desde lo poco que puedo aportar que es mi arte muy agradecido de poder ayudarlos y, y de compartir este momento eh, que, que hoy pasaron un montón de cosas lindas acá, porque hubo mucha gente que se enteró que esta organización trabaja todo el año y sé que muchos se van a sumar a la campaña. Son dos personas eh, con amor que hablan de autismo, es muy básico, pero lo que pasó acá fue maravilloso porque pasó mucha gente y mucha gente se enteró que hay una organización que trabaja con el autismo. Eso es lo más importante. El mural es una excusa. Somos tan distintos e iguales.